Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un gusto saludarte. Mi nombre es Henry Pineda y quiero invitarte a un taller que lo hemos denominado Adobe Illustrator Creativo. Aquí, en este taller, te voy a enseñar un flujo de trabajo donde podrás dominar la herramienta a un nivel gurú. Realmente te lo recomiendo porque va a estar brutal. Va a ser el sábado 31 de agosto en la ciudad de Santo Domingo de Los Áchilas. No me falles, la verdad va a estar súper bueno. Toda la información la encuentras aquí abajo en el video. Cuídate mucho. Chao.